Solo me queda un por ciento. Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento. Y si me ven en el adico, solo es perdiendo el tiempo. Baby, ¿pa' que te miento? Eso de que me vieron feliz no es cierto. Ya nada me hace reír. Para olvidarte, tenía perfume que te gusta a ti. Prendo para irme a dormir, porque duermo mejor si sueño que estés aquí. Si supieras que te escribí, no mandado los mensajes, sigue todo ahí. Wow, que mucho me ha costado, quizás te Saben ti Borracho en tu Insta me metí I'm you